Campeones de League of Legends en 10 segundos Poppy Cada un rato pega un básico a distancia Si Poppy lo agarra se pone un escudo Golpea el piso con el martillo Y después se vuelve a levantar Corre mucho y detiene dashes enemigos Empuja a un enemigo Carga su martillo y cuando lo suelta Manda la mierda al enemigo Si querés que tu campeón favorito se haga en un video Escribilo en los comentarios